Sí. Bienvenidos una vez más, el día de hoy quiero hablar con ustedes acerca de los impuestos en Nicaragua. Para ello he invitado al licenciado Henry Castellón Morales, quien es máster en Derecho Tributario y además es consultor fiscal con más de 10 años de experiencia. Bienvenido Henry y gracias por aceptar esta invitación. Es para mí un honor doctora el poder estar aquí con usted, compartiendo estos pocos conocimientos que he adquirido durante el transcurso del tiempo y, y desde ya eh, es un honor para mí estar aquí eh, en, esta, en este, en este vídeo. <risa> Gracias. Eh, Coméntanos entonces, Henry, ¿qué impuesto debe pagar, por ejemplo, eh, una persona natural, una persona que trabaja por cuenta propia? Bueno, cuando un profesional trabaja por cuenta propia y está inscrito ante la DGI, que, que es la Administración Tributaria en Nicaragua, puede tener las obligaciones del IR Juan. Puede tener eh, retenciones en la fuente del IR, puede tener aparaturada la obligación de anticipos del IR o del pago mínimo definitivo y también la obligación del IVA. Esas es son las obligaciones que puede tener una persona, un profesional que trabaja por cuenta propia y que está inscrito ante la DGI. ¿Pero qué sucede con las personas que no están registradas en la DGI? Si, la, si el profesional anda por así decirlo, entre comillas, por la libre, uh -huh. no está formalmente inscrito ante la DGI, entonces él va a ser sujeto de retenciones en la fuente, del 10%. Eh, en el caso de la tributación que pagaría la empresa, siempre relacionada a los asalariados, ellas pagan el INSS patronal. Uh -huh. eh, pagan en la 2% de en pagan este, y esos serían lo, los dos tipos de tributos relacionados a los asalariados que la empresa asume por tener a un asalariado ahí en la en su empresa, pues laborando. Entonces el asalariado únicamente paga dos impuestos, el INS laboral, ¿ya? Uh -huh. el INS laboral, que es del 7%, sobre los ingresos grabables totales, y el IR del trabajo, que es sobre la renta neta. ¿Qué es la renta neta? Bueno, la renta neta es el resultado de restar de los ingresos grabables totales las deducciones autorizadas por la Ley de Concertación Tributaria o LST. A dicha renta liquidada se aplica la tarifa progresiva establecida en el artículo 23 de la Ley de Concertación Tributaria y ahí se va a determinar... El, la re, bueno, en este caso sería la retención uh -huh. eh, se determina un impuesto anual, pero en el, como las empresas lo pagan mensualmente en sus declaraciones, entonces lo que hacen ellos es lo proyectan anual el impuesto lo calculan anual y después lo dividen entre 12 en determinados casos, pero lo común es eso de que lo dividen entre 12, pero básicamente el asalariado está sujeto a dos impuestos, en laboral 7%, y retención IR del salario. Y volviendo un poco hacia atrás del tema de las empresas, que la empresa por cada salariado debe pagar el INSS y debe de pagar eh, el INATEC. En el caso del INSS, ¿cuánto es lo que está pagando actualmente? Un INSS patronal del 22%. ¿Cuál es la base? ¿Cuál es la base, de, de, o la base imponible, mejor dicho, de, de tanto del INSS laboral como del INSS patronal? La base imponible es todos los ingresos ...grabables, totales... ...que obtenga el asalariado... ...entonces esa va a ser la base... ...para la aplicación del INSS laboral... ...y del INSS patronal... ¿Se puede obtener algún tipo de reembolso... ...de los impuestos que a lo mejor se pagaron por demás? ¿Si hay algún trámite? ¿En qué fecha se debe hacer ese trámite? ¿En Nicaragua realmente existe... ...esto del reembolso como lo existe... ...en otros países? Ahora El reembolso existe... ...pero no es que la DGI... ...te lo va a reembolsar... Eh, ...hay un tratamiento fiscal para cada caso, por ejemplo, de que una persona trabajó para un solo empleador y trabajó periodo completo entonces el, el tratamiento que le da la ley en este caso en específico, un trabajador que trabajó para un solo empleador y trabajó los 12 meses del año entonces ahí lo que se hace es el siguiente procedimiento se calcula el impuesto anual que es la, la, el IR del trabajo se calcula anual después de liquidarlo se compara este IR anual del trabajo con la suma de todas las retenciones ya totalizadas la, las 12 retenciones que se le efectuó en cada mes entonces se hace una comparación si se origina un saldo a favor porque a lo mejor eh, el empleador le aplicó retenciones en exceso entonces, para en este caso en específico que le estoy comentando, el empleador debe devolver debe devolver ese excedente al trabajador sin más trámite. O sea, que todo queda, por así decirlo, a lo interno de la empresa. ¿ya? Entonces, eh, no hay que hacer ningún trámite ante la DGI. Y en el caso del empleador, esa, esa retención que devolvió a, al, al, al empleado, por haber efectuado durante el periodo de retenciones en exceso, esa retención, él, por así decirlo, en su declaración de retenciones en la fuente, él se va a poder acreditar esa retención que él devolvió o reembolsó al, al, emplea al empleado en este caso. Eh, en el caso de las personas que sí tienen que tributar directamente o a sea, la DGI, que tienen que presentar su declaración, que en este, sería, en este caso que estamos hablando sería de los trabajadores por cuenta propia que están registrados, ¿La persona natural o este profesional que está registrado, comerciante, que ya está registrado en la DGI, puede deducir algún gasto y cuáles serían esos gastos que se pueden deducir? Eh, bueno, en este caso, la persona independiente que trabaja por cuenta propia, que está obteniendo una renta de actividad económica, ella se puede deducir cualquier tipo de gasto que esté relacionado a la actividad. O sea, el artículo 39 de la ley de concertación dice que son deducibles todos los gastos que generen renta. Ese, ese es el primer requisito. Todos los gastos que generen renta. Eh, todos los gastos que han, se han incurrido en el periodo. Ya no puede ser de un periodo anterior. Ya porque en ese caso se, se clasifica de acuerdo en el, eh, al artículo 43 de la LST como un gasto no deducible. Entonces, todo gasto que este independiente esté incurriendo por la prestación del servicio profesional, pudiera ser eh, publicidad, pudiera ser eh, gastos de energía, gastos de los servicios básicos, la telefonía, el agua potable, pudiera ser incluso la contratación de otro profesional para eh, brindar el servicio. En fin, todos esos gastos que están relacionados a la obtención de rentas grabables entonces, todo ese tipo de gastos, ese contribuyente, ese profesional, puede perfectamente deducírselo. Así lo dice el artículo 39 de la ley de conservación. Entre otros gastos está la depreciación. Si este profesional tiene un vehículo, tiene alguna moto, tiene algún, eh, algún medio de transporte, o por ejemplo tiene un edificio eh, con, el, al, con el paso del tiempo, eh, se van depreciando, entonces esta depreciación se puede también incluir dentro de los gastos como una deducción eh, también este, existen eh, otros tipos de gastos como por ejemplo la estimación para cuentas incobrables supongamos que este independiente da por así decirlo al crédito su servicio y no le pagan, entonces también, de esa pero hay un procedimiento obviamente, claro, pero, lo ley, pero lo que dice la ley es que puede deducirse un monto del 2, anual del 2% sobre el saldo final de la cartera de cliente en este caso. Pero sí, en resumen, todos los gastos que estén incurriendo para la generación de renta gravable son deducibles. Henry, en el caso de los asalariados, ¿ellos también pueden hacer algún tipo de deducción? Sí, por supuesto que sí. Son las autorizadas por el artículo 21 de la Ley de Concertación Tributaria. Eh, que son el INSS laboral, que es lo mismo que las cotizaciones eh, mensuales de la Seguridad Social que hacen le, los asalariados, y hasta un monto anual de mil córdobas en concepto de gastos de salud, educación y contratación de servicios profesionales. Entonces, para los asalariados, esas son los, las deducciones autorizadas. Si ustedes notan, son poquitas, en comparación con las deducciones que se puede aplicar un profesional que no es asalariado, que presta sus servicios profesionales de forma independiente. Entonces, si ustedes notan, eh, el tratamiento cambia completamente de rentas del trabajo a rentas de actividades económica. O sea, aquí entre nos sí, hay muchos sí. más beneficios, más deducciones que se pueden hacer los, los contribuyentes como rentas de actividades económicas en comparación a las rentas del trabajo que son nada más dos deducciones la, las autorizadas y en el caso de la de los gastos de salud, educación y servicios profesionales, tienen un límite de 20.000 córdobas 20 anuales, que es una tontería pues. En el caso de la DGI, si ¿sí reembolsa dinero o da un crédito ¿Cómo, ¿qué es lo que hace realmente la DGI? ¿le devuelve al empresario o al comerciante individual su dinero que pagó por demás o algún exceso o se lo acredita en el caso de las empresas pero ya yéndonos del, de, del plano de los asalariados ya yéndonos al plano comercial sí. cuando una empresa eh, en su declaración de impuestos obtiene un saldo a favor eh, puede tener dos opciones o lo compensa con otros impuestos otras deudas tributarias que tenga o solicita o si no tiene ningún impuesto que compensar solicita la devolución eh, a la DGI, el problema es de que actualmente, actualmente la DGI no está, re, o sea en la práctica no está regresando impuestos, ya eh, ese eso es el sentir y voy a poner un ejemplo sí. sin sí. decir nombre, hay una empresa que el 20, el 21 de mayo del 2020 presentó una solicitud de compensación de un pago indebido, un pago indebido es un impuesto que vos pagás, pero que no debiste haberlo pagado. Entonces, como no lo pagas tú no debiste haberlo pagado, la DGI te lo tiene que devolver o compensar. Esta empresa lo que pidió únicamente fue la compensación con otros impuestos. Es la actualidad, la fecha de hoy, y, esa, o sea, y la DGI no ha, no ha ni siquiera hecho ningún acto, informado nada. Yo he, yo he llamado a la DGI y lo que me hacen es que me cuelgan el teléfono, pues, pero entonces, actualmente está en la ley, pues, que se devuelven impuestos a las empresas, pero en la práctica, por lo menos ahorita, no están devolviendo. No sabemos si en el futuro van a dejar de, de, de, de hacer eso, pues, de, de no darle respuesta a los contribuyentes, pero hoy por hoy le garantizo que no están devolviendo impuestos. Bueno, no me queda más que agradecerle que haya aceptado la invitación por compartir sus conocimientos y su tiempo con nosotros. Espero que este no sea el primero y el último de, de los videos que compartimos, sino que podamos seguir trabajando a futuro. Espero que este video haya sido de tu ayuda. Te pido que lo compartas. Sígueme en mis redes sociales y suscríbete a este canal. Te dejo además la información de nuestro invitado en la descripción de este video. Hasta la próxima.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 Actualmente, eh, trabajo independiente, presto servicios profesionales tales como defensa del contribuyente, auditoría fiscal preventiva, asesoramiento contable y tributario y capacitaciones en materia fiscal.